Oye, me gustó mucho conocerte. Tengo dos hijos de mi matrimonio anterior y son lo mejor de mi vida. Yo tengo tres. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Encuentra nuevos caminos.